En cada máscara se plasma una historia y siempre lo que contamos es eh, nuestra forma de, de sentir, de pensar y de actuar. Entonces está la alegría, la tristeza, el llanto, todo lo que se vive se lo va plasmando en la talla. De saber cómo, cómo se hace un telar, de qué madera, en qué luna se debe cortar un, una madera para elaborar un telar y cómo también se puede transmitir este saber a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, y a toda la comunidad. Para nosotros el Valle de Sibundoy lo conocemos como Bumbenguaman Tabanoc, que traduce eh, el lugar o territorio sagrado y las personas deberían conocer eh, porque se maneja mucho la cultura, están vivas las comunidades indígenas, están los ingas y camsas, conocimiento ¿no? ancestral, la memoria está viva y aún existimos. Es muy importante el trabajo artesanal, nuestras artesanías, porque en ella nos permite expresar sentimientos, conocimiento, nuestra historia y nuestra propia espiritualidad. Yitzkang, kan -han -ka, dice, ¿no? Entonces, como si todos fuéramos hermanos de una sola casa.